Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Comenzamos el programa mostrando el gran daño que el régimen le ha ocasionado a la juventud cubana. Ayer les mostramos el video de un joven que se había suicidado, salida que están encontrando los jóvenes por no tener futuro o por no poder escapar de la isla cárcel, pero al parecer algunos están encontrando otra salida y es asaltar y robar. Esto ha agravado enormemente la delincuencia en Cuba, pese a que el régimen lo niegue. Mire aquí cómo la cámara de un celular captó a dos jóvenes huyendo luego de cometer un asalto a mano armada, en el video se observa que uno de los jóvenes portaba un arma de fuego. Esto sucedió en Guanabacoa y en otro video se observa que los jóvenes fueron detenidos, a juzgar por el video y las heridas de los delincuentes. Se puede llegar a la conclusión que los vecinos fueron quien los lograron detener y les dieron una paliza, tomando así la justicia por sus manos. Mira robando. Párate aquí que la líder, párate aquí para que me dé el papá que no se pare. Párate ahí. No no la ve Pero voy a ver, niña. Claro. Porque lo que quiero ver es quién es. Para quitar el teléfono. con pistola! ¡Con pistola! Oye, andan con pistola oye. y todo. Cuidado. Oye, que bien. Ellos tienen pistola, que la tiraron. Mira, porque si sale para afuera le da un golpe a uno. ¿Qué la con pistola. Claro. Ya diga, con va a la tiraron Vamos a, subirlo? ¿A ¿Sí por por el, la no, ya, le ahí. la cara ahí. ¿A lo la Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Los cubanos tienen que comprender que esto no es culpa de la juventud cubana, es culpa del sistema nefasto que no funciona, que no puede explicar cómo un panadero puede ganar más y vivir mejor que un doctor, o está el caso de los almaceneros que generalmente, son los que viven un poquito mejor en Cuba, las bases del comunismo en Cuba son los actos delictivos y la corrupción, ellos necesitan que tú les robes, para así solo dejarte dos alternativas, callarte o ir preso. Mira aquí cómo lo admite el puesto a dedo. Y una de las contradicciones compañeros que tenemos que resolver a nivel socia social, porque va contra el socialismo, es que una persona que puede trabajar y no trabaja y se convierte en un vago, que entre en la comisión de delito, que se vuelva un lumpen o que se vuelva una persona con conducta asociada a la marginalidad, vendiendo, revendiendo y haciendo todo ilegal, tenga más ingresos que uno de los, de, de, de los trabajadores nuestros que le aporta más a la sociedad y no puede ser que un lumpen o un delincuente gane más y pueda vivir mejor que un médico, que un maestro, que un, que un profesional, que un obrero y, o cualquiera de las personas que desarrolle nuestra sociedad una actividad de aporte eh, eh, tremenda. Les pedimos desde el programa Nuestra Gran Comunidad que le explique a Canel en los comentarios de este video por qué sucede esta contradicción y por qué el socialismo no funciona. Cubanos, esmérense que Canel ve este programa y de seguro leerá sus comentarios. Mientras ustedes comentan, nosotros le pondremos un mensaje de Jardiel que mediante el humor te dice cuál es la mentira más grande del comunismo en Cuba en este 2023. Tú sabes cuál es la mentira más grande aquí, nosotros aquí, en esta isla del Caribe del 2023. La mentira más grande. Aquí tú estás ok.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 La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. José Martín. Libertad para los presos políticos. Libertad para Jorge y Nadir. Son inocentes. Buenos días. Aquí me tienen, como cada domingo, pidiendo la libertad de mi esposo, Donniez de Cañizares y todos los manifestantes del 11 de julio en estos momentos me encuentro aquí en la puerta de la iglesia entrando para pedir por la libertad de, de los presos políticos y de mi esposo Mire ahora cómo están lucrando los comunistas, exportando toda la producción nacional, mientras a ti te tienen hundido en una escasez interminable, y luego te dicen que es culpa del bloqueo. Mira, estas vinieron por Nicaragua. Las juganeros vinieron en lancha, ¿no? Vinieron junto con, la... <risa> vinieron junto con las mayaves, ¿no? ¿Eh? No, hay, no, no, ¿eh? no sé por dónde entraron estas aquí. ¿Tú sabes ¿Tú sabes son? Son? No, las mayaves fue por el, el, pirato, para el, el patrocinio. Estas fueron nada. patrocinadas. Estas y cerramos el programa del día de hoy con una alerta a nuestros hermanos de América Latina, no permitan que estos comunistas lleguen al poder en su país. Porque lo que tocan lo acaban. Ya una vez le advertimos a Venezuela y no nos hicieron caso, mire aquí cómo te lo dice un venezolano para que estés alerta. ...a veces en la vida. Tú sabes que uno vez veces no quiere escuchar a los cubanos porque no les gusta. Uno no lo quería oír en el 97. Ellos nos decían, nos decían, no vayan a votar por ese demonio. Voten por la niña rubia, por ese demonio no... Porque el demonio no va a salir nunca de ahí. Eso se queda ahí plantado, eso es un cáncer que va comiendo el país. Lo va comiendo, lo va comiendo, lo va comiendo. Y vuelve loco todo el mundo. Y cuando usted vuelva loco, usted va a empezar a salir, a salir, a salir. Y dice, no, señora, lo que pasa es que eso es la isla de Cuba, nosotros no. No somos tierra, Venezuela, productor de petróleo, otra cosa. No tenemos 40 años de, de democracia. Óyeme la cabeza la tengo de mierda, te estoy diciendo lo que va pasando. Deja de pensar en la mierda que estás pensando. Cuando una vez eso se instala en un país, eso piensa comer, a comer, a comer, comer todo. se lo come todo, acaba con todo, y después todo el mundo empieza a huir por todos lados. Y claro, y era verdad, tenían razón. Cada palabra que nos dijeron, que es como los argentinos, uno va para Argentina y le dice, no voten porque este, y los argentinos, no, viste, no saben lo que pasa acá, viste, este hombre Macri es un ladrón.